Mendeley posee tres versiones, una versión de escritorio, una versión web y una para celulares y tablets. Podés descargar la aplicación en Mendeley.com. Una vez creada tu cuenta en Mendeley.com, vas a poder acceder a ella desde cualquier lugar y dispositivo simplemente usando internet software distribuye sus funciones principalmente en tres columnas, sobre ellas en la barra de herramientas vamos a encontrar algunas opciones como sincronizar que nos permite actualizar y vincular la versión de escritorio con la versión online. También encontraremos allí la caja de búsqueda para buscar documentos ya guardados. En la primera columna vertical se encuentran las opciones de crear carpetas y grupos y en la parte inferior la posibilidad de filtrar documentos según las etiquetas que vayamos creando. En la segunda columna, ubicada en el centro, se listan los documentos ya guardados en las diferentes carpetas. En la tercera columna se detallan los datos de cada documento que seleccionemos. Buscanos en las redes de la Biblioteca Central. ¡Hasta pronto!